Remanente negativo de tesorería, plan de saneamiento, desequilibrio financiero. Llevamos desde 2015 con el presupuesto prorrogado y tenemos cerca de 350 millones de deuda. ¿Qué está pasando con nuestro presupuesto municipal? Mira, un presupuesto no es más que una previsión de gastos y de ingresos que tiene que cuadrar. Pero si llega a final de año y la previsión de ingresos no se cumple, se llega solo hasta aquí, pero los gastos se comprometen todos... Pues resulta que todo esto no se puede pagar, obviamente. ¿Qué se hace? Bueno, pues se puede pedir un crédito de esa cantidad y dividirlo en varios años. Al año siguiente, ¿qué ocurre? Que hay que prever en los gastos para empezar la cuota correspondiente y si no se hace nada más sobre los gastos, pues los mismos gastos del año anterior. Bien, y hay que prever ingresos suficientes para cubrir la cuota más los gastos. ¿qué ocurre? que si esa previsión de nuevo no está bien hecha, es ficticia pues volvemos exactamente a lo mismo y de nuevo tenemos aquí una parte pues que para pagarla, ¿qué hacemos? pues le pide otro crédito, ¿no? bien, y de nuevo cuota aquí y así sucesivamente ¿qué ocurre? que llegó un momento en que los bancos no daban más crédito ¿y entonces qué se hacía? bueno, pues lo que ocurría es que esta diferencia se pasaba al año siguiente para cubrirla íntegramente entonces había que partir ya de estos gastos si además no se hacía nada sobre los gastos de nuevo la misma previsión de gastos y qué hizo el Partido Popular es decir que iba a ingresar esto más esto y así cuadrado pero era ficticio y de nuevo teníamos esto y de nuevo esto no se podía pagar y como ya no daba más crédito pues de nuevo a prever a partir del remanente de aquí, más uno nuevo. Este es el remanente negativo de tesorería. Y si no se hace nada sobre los gastos, pues de nuevo estamos en las mismas. Y se va haciendo bola y bola, y bola y cada vez más bola. Esto pasó en muchísimos ayuntamientos, se hizo una bola enorme. Eh, como los, los bancos no daban más crédito, ¿qué hizo el ministerio? Pues el plan de pago a proveedores, que era al final un crédito vía ministerio, en el que se dividía de nuevo esa bola tan grande en cuotas, ¿vale? que facilitaba el Ministerio esos créditos. Y de nuevo volvíamos aquí, añadiéndole la cuota del plan de pago a proveedores. Bien, ahí ya teníamos la bola deshecha, pero es que se siguió sin hacer nada sobre la previsión de ingresos y gastos. Y de nuevo se fue mandando a remanente negativo de tesorería y estamos otra vez con la bola. Mirad. Eh, con este crédito ya se había agotado totalmente el límite legal que era como de unos, 200, de unos 260 millones de euros de, el límite legal de crédito con los bancos con lo cual ya no se puede pedir crédito eh, entonces eh, con ese remanente que de nuevo son empresas que no cobran hay que hacer un plan de saneamiento un plan de saneamiento que absorba eh, esos pagos a lo largo de varios años digamos es un crédito con las empresas en vez de con los bancos eh, la propuesta del Ministerio de estos días eh, consistía en que para facilitar ese plan de saneamiento y absorber ese remanente, esa bola que se ha hecho, pues se daba una carencia sobre este crédito, el del plan de pago a proveedores, una carencia para que durante tres años no haya que pagarlo, se paga después y entonces da un poquito de oxígeno para poder empezar a absorber esa bola, a cambio que tenía que hacer el ayuntamiento? Un plan a cinco años para absorber la bola, claro por supuesto eso supone también equilibrar de una vez gastos e ingresos. El PSOE ha rechazado esa propuesta, eh, pero porque no tiene ningún plan, si hubiera tenido un plan a diez años, un, un, unas bases, se podría haber planteado al menos eh, un plan a cinco años gracias al oxígeno de esa carencia, que sería de 36 millones, recordemos ese balón de oxígeno. El PSOE ha rechazado ese balón de oxígeno porque no tiene ningún plan. Eh, pero igualmente va a haber que hacerlo ese plan de saneamiento. Y ahora que dice estar dispuesto a trabajar con los grupos para hacerlo, nosotros volvemos a decir que nuestras propuestas están encima de la mesa. Estaban ya con el Partido Popular eh, y las hemos vuelto a poner encima de la mesa con el PSOE y ambos no nos han dado respuesta. ¿En qué consisten? Eh, principalmente en recuperar los servicios municipales privatizados, eh, que somos uno de los ayuntamientos más externalizados, tenemos eh, como la mitad de nuestro presupuesto se nos va en contratos privados y ahí hay mucho margen porque si recuperamos esos servicios nos ahorramos el 10% del beneficio empresarial y más o menos, y como un 10% de los gastos generales de gestión. Esa gestión se puede hacer por el personal del ayuntamiento, que actualmente lo que hace es controlar esos contratos y los podría directamente gestionar y pongamos en valor ese recurso que tenemos, nuestro gran patrimonio, que son nuestros recursos humanos. Eh, bien Esto ocurre con Inagra, la limpieza y la recogida de basuras, que es un contrato de 40 millones nada menos. A Córdoba le cuesta menos que a nosotros cuando tiene una población casi del doble. Ellos tienen una empresa municipal. Otro gran contrato, este, el Inagra, cumple en 2020. Hay que empezar a prepararse ya. El otro gran contrato es el de la Rover, el de transportes. Es un contrato que nos cuesta unos 15 millones de euros y en el que hay mínimo 2 millones de beneficios. Este cumple... Vamos a ver este numerito, bien. En 2022. También hay que prepararse para ese contrato. El PSUE ya ha dejado pasar dos contratos. El de la ayuda a domicilio, que son más de 10 millones, y el de eh, las actividades médico-deportivas en las piscinas, que también son más de 10 millones. Esta es la ayuda a domicilio y estos son las piscinas. Bien, esos contratos cumplieron en 2016, se podían haber recuperado con un gran ahorro y con mejora de condiciones laborales para los trabajadores, que están siendo muy precarizados, y se ha dejado pasar el tren. Esperamos que el PSOE no deje pasar ningún tren más. Hay que prepararse para esto. Además, proponemos un plan de energía, con medidas de eficiencia energética se puede reducir en un 50% la factura municipal, la factura eléctrica, que es como de 7 millones de euros. Si además invertimos en energías renovables, podemos llegar a que esa factura sea de cero, incluso a tener ingresos. Esas son las propuestas que ponemos encima de la mesa. Además, por supuesto, hay que trabajar en mejorar los ingresos. En la financiación de los ayuntamientos tenemos un modelo de financiación obsoleto, eh, que está muy condicionado además por la ley Montoro. Hay que votar en el Congreso a favor de la derogación de la ley Montoro, no abstenerse como como ha hecho el PSOE. Nosotros seguimos poniendo nuestras medidas encima de la mesa para llegar a sanear la economía municipal, que el ayuntamiento es la mayor empresa de esta ciudad y poder así también dinamizar la economía de la ciudad.